Los sospechosos inusuales Hola extraño, siéntate, te contaré una historia ¿Qué dices? ¿Que las has oído todas? Pues no has oído esta Trata de amor, pérdida y de la incesante persecución de una cosa llamada verdad Se le conoce como el caso de la nutria desaparecida Era un día como cualquier otro O eso creía ¡Atención todos! Los siguientes estudiantes, preséntense de inmediato en la oficina del director. <ríe> Pepper Ann Pearson. <ríe> Nicky <Lidl. ríe> Milo Kamalani. ¡Sí! Jenkins Sandler. ¡Ah! Oh, ¡Te llamaré después! Y... <ríe> Dieter Liederhausen. Pero estoy a punto de estallar. Todo el asunto fue decepcionante. Resulta que algún sujeto listo se llevó la adorada estatua de nutria de la escuela Hazelnut. En lo que el director Higgy concernía, también habían robado una parte de su alma. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si son mis sospechosos usuales! Aunque apostaría mi libreta de hoja de detención a que uno de ustedes robó la nutria, puedo asegurarles que no sacaré conclusiones ni haré una acusación falsa. A pesar de su tendencia a enfurecerse a la menor provocación, Hickey era un hombre razonable. No pretendía intimidar a nadie, solo quería llegar a la verdad. Uh, director Hickey, me asusta. No estoy señalando a ninguno. Solo pregunto dónde estaban entre las 3 y las 5 de ayer cuando la nutria fue robada. De acuerdo, se lo diré. Estaba escribiendo el bocado, mi columna de comida para el periódico escolar, lo básico de Hazel. Oh. Habla Sam Scoop. Ah, sí, soy Dieter. Era Pepperan. tenía una buena noticia de la casa de todo lo que puedas comer. Típico de Dieter, ensuciar mi nombre para limpiar el suyo. De todas las casas de pan en todo el mundo, tuve que ir a la de ella. otra vez, Charlie, y estoy cansada de bailar por nada, ya no quiero hacerlo, ¿entiendes? Ja, entendió perfectamente lo hizo tan bien que tuvo una coartada mientras yo quedaba suspendida en el aire pero no me preocupé la verdad es que yo era inocente y la verdad era lo que Hiki buscaba Se está equivocando de blanco, director Hiki estaba en la práctica de las porristas Y no te fuiste ah, temprano Está bien, de acuerdo Pero no fue para robar una nutria Esperan me dijo de una oferta en el centro comercial. Sabía que estaba siendo honesta. Su mamá trabaja ahí. Sé lo que están pensando. Ahí está mi nombre de nuevo. Pero decirle a una amiga acerca de una oferta no me hace una ladrona de nutrias. En criminales. He visto oferta, lugares con mejores oferta, ofertas. ¡Oferta! Estás intentando engañarme, Mitch. Me pregunto si entiendo de qué hablas. Sí, me pregunto si te preguntas. ¿Qué te pasa, Missy? ¿Acaso nunca has visto algo bueno? No en esta tienda pestosa. No tienes nada ah. que valga la pena. Solo es la verdad a medias. La verdad era que dos sospechosos estaban libres y el lazo se cerraba alrededor de mi cuello. Pero no estaba preocupada. Tenía la verdad de mi lado. Y si la verdad es lo que busca, pregúntele a... Nikki Little, lista responsable, sorprendente. Director Hickey, por favor. Jamás robaría la nutria. Ayude a diseñarla. Aguarde un momento, señorita Little. No quiero un chivo expiatorio, solo quiero la verdad. ¿Dónde estuvo ayer por la tarde? En el laboratorio mostrándole a Peperán el proceso de la fusión del secado. Ella quería quedarse, pero había prometido ver a Milo en cerebro muerto. ¿Conoce a Peperán? Con su celo por la vida puede ser tan descuidada. ¿Descuidada? Fue un accidente, tenía prisa. Una vez más me quedé a recoger los pedazos, pero esta vez fue diferente. Los químicos se habían derramado sobre unas ecuaciones. Una mirada y supe que había descubierto la fórmula para el más potente quitamanchas conocido por el hombre. ¡Ah! ¡Finalmente! Lo que estaba esperando. Seré famoso. Ganaré muchos millones. No tan rápido, Carter. Nikki, no. No lo harías. Mm. ¿No podemos ser un poco razonables? ¡Estoy seguro de que podemos hacer algún tipo de compromiso! ¡Ah! ¡Mío, mío! mío ¡No! mío. ¡Ah! ¡Ah! ¡La fórmula! ¡Claro! Nicky pudo ah. haber salvado al mundo de seguir lavando con jabón... ...pero tenía que avivar la luz que me señalaba. Estaba recelosa, pero tenía un as bajo la manga. Mi mejor amigo, Milo, él sabía la verdad. Sabía que no había robado. Nutria lutra canadensis, mamífero acuático y palmípedo. Así que sabes mucho de nutrias y que sabes de ladrones. Existe una definición de eso en tu gran libro de palabras. Oh, aguarde, señor director. La nutria era mi amiga y yo no la robé. Iba a ver a Peperán en cerebro muerto después de la escuela. Eso es, una coartada irrefutable. No pude haber robado la nutria. Estuve con Milo toda la tarde. Pero llegó tarde. ¿Tarde? Llegó temprano. Había tránsito. ¿Qué quería de mí? Quería esperar adentro, ya que tiendo a quemarme con facilidad. No podía creerle a mis ojos. No había nadie adentro. Nadie esperaba para jugar. No había filas. Solo necesitaba 25 centavos y el hogar era mío. Tiene que comprar algo. Esta. ¿De 10? ¿De 5? ¡Necesito de 25 centavos! No tengo de esas, así que váyase. Tenemos monedas de 25 centavos. Ten cuidado, cielo. Ese traidor de Milo era libre de irse. Las cosas no se veían bien. Estaba contra la pared. La evidencia estaba en mi contra. Aunque estuviera sudando, sabía que el director Hickey me daría una oportunidad. Solo quería la verdad. Él no sacaba conclusiones o hacía falsas acusaciones. ¡Tú fuiste! ¡Tú robaste la nutria! ¡Pero, director Hickey! ¿Qué hay acerca de llegar a la verdad? Yo... tengo la verdad. La verdad es que sabías que Dieter tenía la nutria a la vista mientras escribía. Así que lo llamaste e hiciste que se marchara. Y cuando Trinquet hizo preguntas le dijiste que había una oferta en el centro comercial. Luego deliberadamente derribaste esos tubos de ensayo para distraer a Nikki. Solo queda Milo. Dijo que llegaste tarde al cerebro muerto, pero no llegaste tarde. Solo querías destruirlo para que no se interpusiera en tu camino. Ya no había nadie que te detuviera. Lo único que tenías que hacer era robar unos explosivos de un submarino nuclear, hacer un túnel subterráneo hacia la escuela y elevar la estatua para un intercambio de bienes robados con tu cliente, el señor grande. <risa> Ahora yo soy el que ríe maniáticamente, Pearson. ¿Cómo se siente la verdad, eh? Te destruiré, Pearson, a ti y a toda tu compleja Discúlpeme. operación. No, Vera. A ti y a toda tu compleja... Ya traje la estatua de la nutria. Vera, ¿tú la tomaste? Para su limpieza. Usted me lo dijo. Vera, quite la nutria para su limpieza de primavera. Sorpresa, sorpresa. La verdad estuvo bajo su nariz todo el tiempo. Simplemente no la vio. O tal vez... no quiso verla. ¿Qué he hecho? No puedo ser el director. Cometió un error. Es humano. Es comprensible. No. lo siento tanto. Te regalo esta manzana, y este lápiz, y esta libreta de notas que dice, odio los lunes. Al fin libre de culpa. Mi nombre estaba limpio. En fin, el caso de la nutria estaba cerrado. Hiki aprendió a no sacar conclusiones y yo aprendí que la verdad te hará libre. La mayoría de las veces, la verdad también puede enviarte a detención, si te atrapan liberando ranas en el laboratorio. Esa es otra historia para ti. Nacer no libre, la historia de Freddy y la rana. Era un día como cualquier otro. ¡Oye, oye! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Aún faltan 11 minutos de detención! ¡Vuelve!